El modelo de puente UC permite a la Universidad y al Municipio identificar posibilidades concretas en las cuales nuestra Casa de Estudios puede aportar y el Municipio puede aprovechar el conocimiento y trabajo técnico de estudiantes y profesores. El beneficio claramente es mutuo. Por eso, en este año ya de una adolescencia avanzada, quisiera invitarlos a colaborar en este aniversario, compartir los logros alcanzados, y seguir construyendo todos juntos nuevos puentes en el futuro. Muy feliz cumpleaños a Puente UCE. Muchas gracias. Bueno, esta es una manera también de innovar. Los estudiantes que se relacionan tienen una capacidad innovadora innata de estar pendientes de las cosas nuevas. De la... Entonces eso también te refresca y eso también nos ha permitido este trabajo porque en la práctica hemos ido mirando también cuáles son nuestros topes eh, desde el ámbito de la política pública, decir, bueno, entonces, ¿cómo innovamos? ¿Cómo proponemos una nueva política, un cambio y cómo desarrollarlo? Y eso ha sido fundamental, el trabajo, obviamente, con la Academia, y en este caso con Puente Bucé en particular. Así que muchas gracias por eso y por aportar desde este ámbito para que nuestros vecinos puedan vivir mejor. Muchas gracias.